Algo que estaba por ahí como muy callado, como muy tranquilo, era lo de la Corte Penal Internacional. Pero ahorita se complicó la cosa y nosotros lo dijimos en este medio hace un poco más de un año. Donde decíamos que aquí no solamente va a volar la cabeza de Maduro o de pronto Diosdado, no, aquí va a caer de todo un poquito. Aquí van a, a salir... Hasta personas que nosotros ni nos imaginamos Y no solamente de Venezuela. Oígase bien. Gente de afuera que son cómplices directos de, de Maduro y su régimen socialista. Ahora toca mirar algo que es algo preocupante. Para que los que están escuchando la noticia. Y muchos de los que están en este momento metidos en el chavismo. Todavía están a tiempo de retirarse y decir. Yo hago como Poncio Pilatos. Me lavo las manos y... Chao, chao, te veo que no me acuerdo Porque aquí, vuelvo y digo La investigación no es solamente sobre Maduro Y su cúpula, los que están arriba, no Hay, muchas, hay muchos terceros que de pronto por X o Y motivos Se están beneficiando en una cosa muy mínima Pero se están beneficiando y están participando Por eso se dice que es tan, tan culpable el que comete un delito Como el que se da cuenta y se queda callado entonces ya uno pasa a ser el, el actor intelectual y el otro pasa a ser el cómplice Y así pasa en este momento Todavía están a tiempo que muchos que los que están por ahí alrededor Que se están beneficiando de eso Están todavía como a tiempo de que salgan y o se arrepientan o canten o mejor dicho O hagan un arreglo antes de que esto den un veredicto final porque aquí, vuelvo y digo, van a caer personajes que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Una vez lo dije, y vuelvo a repetirlo, esto va a volar mierda para el zarzo. Políticos, jueces, fiscales y militares los que podrían caer bajo la lupa de la Corte Penal Internacional y no solamente que digamos que podrían caer porque eso sería un futuro, que ya en este momento se están investigando. El peor temor del régimen se transformó. El Tribunal de La Haya investiga la dictadura venezolana por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas del 2017. No olvidemos, Maduro trató de manejar eso muy diplomáticamente fue su fiscal, fue su, su canciller Bueno, eso trataron de manejarlo de varias formas Pero a esto ya se volvió un temor para el régimen Porque el tribunal ya inició las investigaciones Y las investigaciones tienen que llegar a un veredicto final Ya hace varios años que los venezolanos hacen hasta lo imposible Para que el mundo conozca realmente la brutal represión que sufren Pero hay un periodo específico desde el 2017 Durante las protestas democráticas contra el régimen de Maduro en el que los venezolanos lograron documentar el calvario que vivían para eso se juntaron fotos, videos, cartas, mensajes de auxilio, bueno en fin, todas las pruebas habidas y por haber ellos pensaron que va a pasar una protesta y que ahí no más no sé qué, pero no, se, se hizo un documental sobre eso y de ahí comenzó a coger fuerza la parte de la Corte Penal Internacional que viene de 2017 cuando se realizaron estas protestas esto es algo muy delicado, porque desafortunadamente aquí también va a pasar una cosa, hasta inocentes pueden estar cayendo acá, pero hay un dicho bíblico que dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, y el que anda entre la miel, algo se le pega. Pero para saber qué va a pasar, antes que todo los invito yo a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de, noti de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios. Sabemos que malos hay hartos, pero somos malos buenos. Y cuando hablo de buenos y malos, no me refiero a que es que esté en contra de este o esté en contra de este, no. Me refiero que son, son más los que queremos el progreso, la prosperidad, la abundancia, la unión, la paz, que los que queremos recoger frutos y recoger, eh, mejor dicho, llenar nuestras arcas, sin importar a quién nos llevemos por delante. Yo creo que prevalece más... La parte de la armonía y del amor Ahora esas atrocidades Son las que investiga la Corte Penal Internacional Después de esos videos, esas fotos Esas cartas, esos mensajes Esas imágenes de sangre, esos mensajes De desesperación denunciando La desaparición de un familiar El acoso a los activistas, la redada, Las ejecuciones extrajudiciales Y las torturas sistemáticas Llegaron a los organismos internacionales Y se volvieron inocultables Hace varios meses Que el fiscal Karim Khan Trabaja desde la Haya en la causa formal contra el régimen de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en el 2017. Es real esa investigación y está en curso y no se puede ya frenar. Así aparezca pues el Papa diciendo que no, que eso, eso es una calumnia. Nada, esto ya comenzó y esto no va a parar. En 2018 la Corte Penal Internacional concede en la Haya, los Países Bajos, más exactamente, en Holanda, en Den Haag. inició las investigaciones por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro. La fiscal antecesora a Khan, la exfiscal Fato Sauda, ya había dejado sentado que existía. base razonable para creer que en ese entonces sí se cometieron crímenes de, ser, de lesa humanidad. No olvidemos que Benzoda eh, la calificaron un poquito dormida, un poco pasiva con ese asunto, pero más sin embargo al terminar su periodo ella dejó por escrito de que había bases razonables para investigar esos crímenes de lesa humanidad. Pero la decisión de Khan, el actual fiscal, deja atrás el término preliminar y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas. Lo que antes se creía como... como como que creo que pasó, como que tengo la vil corazonada y que pasó, como que es algo que me está diciendo que sí, no, pasó de ser preliminar a volverse real y es un proceso directo contra el régimen en cabeza de Maduro y sus jerarcas. Aunque Maduro se muestre colaborador y aparentemente tranquilo, la decisión por parte de la Corte Penal Internacional fue un golpe para el dictador chavista que pensó que invitando a Karim Khan a Caracas el año pasado iba a evitarle el mal trago pero las cosas no salieron como se esperaba y ahora él y un grupo importante de sus funcionarios está en la mira de la justicia internacional sabemos que la dictadura hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso de la corte penal internacional como también lo sabe su aliado Vladimir Putin que por estos días se enfrenta el mismo temor por sus crímenes de guerra en Ucrania no olvidemos que esto es algo que no podemos dilatar no podemos ocultar es una triste realidad lo que está pasando pero acá se está comprobando las cosas con hechos una vez que comienza el proceso muy probablemente termine engrosando la lista negra de tiranos condenados que incluyen también a Slobodan Milosevic de Yugoslavia a Mamar Gaddafi de Libia a Omar al Basir de Sudán Lauren Bagbo de Costa de Marfil y Jim Cambanda de Ruanda. Y para Maduro, mírelo bien o mírelo mal, ya comenzó. Las piezas se acomodan inevitablemente porque las pruebas existen y encierran delitos aberrantes. O sea que lo que le va pierna arriba a Nicolás Maduro no es cualquier lagaña y mico. El opositor Julio Borges... Cuando aún no se había avanzado a la etapa actual dijo, quienes sirven a la dictadura deben entender que la justicia tarda pero llega y por ende es mejor avanzar a una transición con garantías democráticas que hundirse con un dictador como Maduro todavía están a tiempo. Piénselo." Michelle Bachelet recomendó en repetidas oportunidades la intervención de la Corte Penal Internacional. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y se cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el reconocimiento o el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno, agregó la presidenta de la misión, Marta Baliñas. Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente o o a través de la cadena de mando, dando órdenes directas, tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado para sofocar a la oposición. Lo que investiga la Corte Penal Internacional es un plan sistemático ordenado por el dictador, pero ejecutado por un grupo de subfuncionarios compuestos de decisión en dependencias clave del Estado venezolano. Aparte de Maduro, son varias las cabezas que van a rodar, pero de acuerdo al periodo investigado y las posiciones de poder, en el organigrama del régimen, estos son los hombres y mujeres claves de la dictadura que pueden ser condenados por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Nicolás Maduro, Tarek Elanzami, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello Rondón, Michael Moreno, Tarek William Sack, Jorge Arreaza, Gustavo Enrique González López, Antonio Benavides Torres, Carlos Alfredo Pérez, Néstor Luis Rivera Torres Torres, entre otros, según las investigaciones, todos estos están involucrados directamente, fueron determinantes en la cadena de horror o bien porque participaron en la toma de decisión y ejecución de la brutal represión o porque desde la justicia sepultaron cualquier tipo de investigación imparcial que garantiza el debido proceso. Estas dos joyitas de la corona como es el juez supremo Michael Moreno y el fiscal William Taretsa sienten en la nuca las investigaciones Es que las autoridades judiciales fueron cómplices de los abusos según un informe de la misión internacional Cabe aclarar que los que aparecen en este listado no son los únicos Hay mandos medios que también tomaron decisiones contrarias al derecho de manera consciente y explícita y no solo ejecutaron orden esto se está poniendo caliente y se está poniendo bueno. Ahí le debo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.